Lo primero que hice fue pasar al cartón cartulina los desarrollos del de visor de vender y armarlos, pegarlos, ensamblarlos. Después la idea es unir los puntos. Es mejor utilizar un curvígrafo y unir de a tres puntos a la vez. Después le dibujo las pestañas. todas las partes del visor lo voy a armar <risa> una de las partes más divertidas del proceso. Cuando yo pincho el globo, a. muchachos como tenemos esta esferita bien dura pues no tan bien dura pero ahí aguanta lo que sigue es pegar la parte donde están los ojos de vender para lo cual simplemente voy a colocar pegante y luego lo voy a pegar pues para mantener la forma circular en la parte de la boca. Las voy a pegar. Corté muchos de estos, pequeños, quedan dos lados así, y van acá en la curva. También hice estas estas piezas pequeñas que van acá, alrededor de la boca. Sin embargo se puede dejar sin nada, dejarla vacía para ver por ahí o hacer otra cosa que vamos a ver próximamente. Después voy a preparar un poco de masilla, voy a colocar 5 cucharadas de maicena y dos cucharadas y media de pegante blanco y ya voy a hacer tres bolitas, una pequeña y dos grandes después le coloqué una de las bolitas en la parte de encima la cabeza le clavé un palito de unos 10 centímetros de largo Acá en la punta le voy a colocar la bolita chiquita se puede retirar durante un momento mientras se seca estas partes donde no se alcanzó a cubrir completamente podemos rellenar con masilla. De esta manera. Después en, un, en una hoja de acetato voy a hacer la boca de vender. Para lo cual trazo un semicírculo de 10 centímetros de la... voy a colorear el acetato marcador negro, las líneas de la boca de Bender, la separación entre las líneas horizontales es de 3 centímetros y la separación entre las líneas verticales la hice de 4.2 centímetros Que sigue es pintarlo a mí me gusta mucho utilizar pintura acrílica pero cualquier tipo de pintura puede servir la verdad sin embargo a mí me gusta la pintura acrílica solo porque seca muy rápido y hay que colocar menos capas y ya pero se puede utilizar cualquiera Voy a ver atrás del plástico, aunque se tenga color. Aunque se puedan distinguir los objetos. Para pegar la parte de la boca voy a utilizar pegamento instantáneo, también llamado Super Bonder. Y voy a pegar diente a diente, parte a parte. Aquí, este es un pegante que se seca muy rápido. terminé colocándole un refuerzo con cinta por dentro para evitar que se suelten solos después corté la esfera de ico por la 10 centímetros en la mitad para pegarlo yo utilizo colbón hay otros pegamentos como la silicona que no es muy buena porque lo derrite tanto la silicona fría como la silicona caliente derrite el licopor entonces por eso yo prefiero utilizar colbón en abundantes cantidades además es más seguro y como menos problemático No se si tan rápido lo cual da más tiempo de, de colocar más. El superponer tampoco lo recomiendo porque también deshace el Icopor de una manera que ustedes no se imaginan. Paso final es dibujar los cuadrados de los ojos Y este es el resultado final.